Mira, son los dedos del gigante Allí veo la cumbre más alta Ahí delante Lo hicimos Así es ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Chico... Llévala. Hmm. Chico. No es nada. Pensé que en este punto iría a voces. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgar, los que quedaban. ¿Por qué tallar esas caras? ¿Y si estos son todos los gigantes que salieron vivos de Midgar? ¿No quedaron demasiados? Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo. ¿Quién es el guardián? ¿Dónde están ahora? Los gigantes volvieron a casa para sobrevivir. No sé si lo consiguieron. Debería sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respondes una pregunta y aparecen otras dos. Espera, padre. Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. Pero ¿cómo? Y la pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos... Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías que... Si ella era una gigante... Yo también lo soy.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 Si lo planeó para nosotros, confía en él. Sea lo que sea. Además... Aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí. Sí, lo estamos. Mira, es madre, estuvo aquí, vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos, como si estuviera siempre con nosotros, cuidándonos, guiándonos Acabemos ya Padre. No. Lo hacemos juntos.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 habrá llamado así con su gente ¿por qué? te responderé otro día vámonos a casa Ahora todo cobra sentido. Por eso quería acabar aquí. Para estar con los suyos. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? No. No lo sé. ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti la decisión. Ah. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios. <risa> No, es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Hmm. Pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que...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 Y Mimir se la ha perdido. Entiendo que quieras volver a casa, pero seguro que aún quedan por ahí valquirias corrompidas que podamos liberar. Gente a la que ayudar. Quizás Madre nos mandó aquí también para que ayudáramos a la gente. Es decir, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. Chicos, cuánto me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, Mimir?